En esta unidad, vamos a trabajar con el editor de PDFs de Mendeley. Como, vamos a ver cómo nos permite hacer anotaciones y compartir ese documento modificado. Vamos a, vamos a pinchar en cualquier PDF de la versión local y se nos va a abrir el PDF, el editor de PDFs, con ese PDF abierto. Ahí vamos a poder hacer búsquedas de palabras en el PDF, buscando en la caja de búsqueda. La caja de búsqueda y también vamos a poder hacer, a señalar texto o hacer anotaciones. Y ese documento modificado lo vamos a poder compartir. El, pinchamos en compartir y ponemos la dirección de correo electrónico de la persona a la que se lo queremos enviar en la versión web también podemos elegir un pdf que esté de un grupo y sincronizar la, mi biblioteca decirle que queremos que ese pdf incorporarlo a nuestra biblioteca entonces ese pdf pues también podríamos hacer anotaciones con él vamos a ver cómo sería Vamos a, a pinchar en un pdf, vamos a ver qué tal esté. Bueno, pues aquí, como hemos dicho, podríamos seleccionar texto. Y también podríamos poner notas. Este documento con notas podríamos compartirlo aquí, enviando a, a la persona que queremos. Poniendo la dirección de correo electrónico y un mensaje si queremos y enviar al contacto. Vamos a ver si localizamos un documento me he mandado a mí misma un documento abro el correo, le digo ver el paper, ir al paper, que se me abra Mendeley y aquí tendríamos el documento que me he enviado con las anotaciones que he hecho. También podemos ir a la versión web, elegir un documento de un grupo y decir que queremos salvar ese PDF, salvar PDF, este PDF en nuestra biblioteca, o si no también salvar referencias en la biblioteca. Bueno, pues con esto hemos acabado la unidad que trataba sobre el, ed el editor de PDF.